Hola gente, ¿cómo les va? Hace rato que no hacía un video, sí, hace rato que no, no parecía. En realidad estaba ocupado con otras cosas, así que no, tenía cosas más importantes que hacer. Además de editar videos, tengo muchos videos para editar, pero la verdad que he estado mirando anime y también ha venido mi hijo a visitarme, así que era más importante que cualquier otro. Así que para, para, para arrancar, o sea, para, para arrancar, eh, conseguir algunas cosillas preciosas. Después de tanta investigación por ahí, ah, o sea, la, la, la, la gente no deja de sorprenderme o sea, la, la gente no... no, no terminás eh, no, el, nivel, el nivel de estupidez humana es y sigue intacto tal cual O sea, yo me puedo desaparecer un mes y la gente va a seguir tan idiota y tan estúpida como siempre ¿No me crees? Mira, miremos esto juntos, esto lo tenemos que ver juntos gente la rumba se anunció por las redes y para asistir se exigía pagar 3 dólares y mostrar la prueba de contagio. La policía descubrió la casa con 20 personas, alcohol y drogas. Además encontraron... ¡Para, para, para! para, para. ¿Qué, qué, ¿Qué era esto? ¿Qué era esto? ¡Sí! ¡Sí, sí! Es lo que creemos que es. Es lo que creemos que son zanahorias para los que fueron a la fiesta que eran veganos. Alcohol y drogas. Además encontraron a varios de los asistentes teniendo relaciones sexuales y a un enfermo con fiebre alta al que tras... <risa> <risa> no. No, ¿por qué? Porque el, el chaval estaba caliente en todos los sentidos, estaba caliente en todos los sentidos. No solamente tenía ganas de garchar, sino que también tenía coronavirus y lo tenía fiebre bien alto. O sea, su nivel de calentura pasó a otros niveles, a otros niveles. La verdad que la gente no te deja sojando bien. Trasladaron al hospital. El propio alcalde de Cali se presentó al lugar y directamente sancionó a los organizadores. Eh, esta página es muy buena, yo te, la, la visito acá tanto últimamente porque la verdad es que es muy buena Tiene cada bizarridad que te parece que, que son postas, o sea que, que... Bueno, pensaría que es mentira, pero no, no, no, eh, son, son postas, son postas A ver, a ver, va, vamos a una nota buena, vamos a una nota buena, el de, el de... Espera, vamos a una nota buena, el de... Esta apareció, se, hizo, se está haciendo viral por todos lados Escalofriante video muestra como un cadáver supuestamente saluda y se mueve. La te lo todo. Y envía señales desde el interior del ataúd. El video se infiltró en redes sociales y ocurrió en pleno velorio de, en Indonesia. La familia lloraba, se devastada la tarde es de querido cuando un camarógrafo cuando los parientes vienen de la de la de la de la a la de la de a pero el investigadores de la Universidad Central de Weldon negaron dicha posibilidad. Los expertos han estudiado el proceso de descomposición. Y encontraron que sin ayuda externa los cadáveres pueden cambiar su posición y moverse. Bueno, sí, en realidad esto lo que están diciendo es, es verdad. Es, es verdad, es toda verdad. Porque de hecho los gases que... Cuando se va descomponiendo un cuerpo eh, puede producir de que el cuerpo se vaya moviendo vaya, vaya pasando varias cosas y hasta después ya explota en el puto estómago. Veamos veamos qué más tenemos veamos qué más tenemos. Ah mira mira este video ahí está el video completo. Itapirajana, aku laku bangkitan dan hidup, bantu Walaupun Ia la música? Dan setiap orang yang... ¿Cuál la música? la música? la música? ¿Cuál la sí sí sí sí, ya, para, para. Oh, sí, sí, sí. Bueno, eh, tenía que dejarme lo, lo, lo mejorcito. Lo mejorcillo para el final. Lo mejorcillo para el final. Esto ya es una esto ya lo habían estudiado antes. Esto ya lo había estudiado antes. Pero solamente que parece que se volvió. La onda volvió, entonces eh, nos vamos actualizando. Y si alguien ah, en esta pandemia necesita leche, ya sabemos no vamos a ver. Miren, miren, miren esto, miren esto, no te lo pueden perder. Necesito una polémica bebida que asegura ser más nutritiva que la leche de vaca. ¿Leche de cucaracha, gente? Sí, sí, sí, sí. sí. Aunque suena asqueroso, es un superalimento que vale la pena probar, según expertos. Un estudio en el 2016, claro, eso yo lo había visto, lo había visto que venía de aserrado. Un estudio de 2016 descubrió que está llena de proteínas, grasas, azúcares y que puede darte tres veces la cantidad de energía. Y te ponen ahí toda la cucarache lechosa, leche, que la leche, eh, que la leche le eh, más nutritiva eh, que la leche láctea más nutritiva puede darte. Recuerda el guardián, la leche de cucaracha tiene un sabor similar a la leche de vaca El hijo de puta la probó, la probó gente, pues no podés decirlo Pero esta vida no se puede obtener de cualquier, eh, de, eh, de cualquier cucaracha O sea que no salgas a chupar cucaracha de tu baño, no, no, no Solamente se encuentra en una especie que habita Hawái Si querés chupar leche de cucaracha, no está Hawái En lugar de poner huevos, Dan luz a sus crías vivas y producen una leche cristalina para alimentarla. O sea que básicamente sería un mamífero. Extraer la leche de cucaracha es difícil y tedioso y algunos animales mueren en el transcurso. Y me imagino que sí, son. con sean grandes. Igual no sé, no sé cómo lo de decir. ¡Ay, pero qué cosa que te da esa foto, boludo! Pero especialistas señalan que el proceso es menos cruel que el de las vacas ¿Cómo sería menos cruel de las vacas si la estás matando? O sea, en el proceso las matas O sea, ¿en qué sentido sería menos cruel? O sea, que directamente... No sufre, directamente la pasas a mejor vida hmm, Curioso, seguramente después van a venir un grupo de... Salvemos a, a, salvemos a los insectos y para quedar la cagada van a empezar los problemas de salvemos problema los insectos lo probaría ni en pedo ni en pedo, gente, ni en pedo. Y bueno, quería dejar un pequeño adelanto antes de irme, antes de irme, antes de irme, antes de irme porque. La verdad es que tengo otras cosas que hacer. Mercado Libre está muy tenso con el tema de las ofertas. Está muy tenso con el tema de las ofertas. Y tenemos que ver juntos las ofertas que nos está tirando Mercado Libre, porque hay varias.. Mira, mira, mira voy a tirar la primera, mira. La, la, la, ayer vi la primera hoja y dije nada. Ah, eh. de algodón. Bueno en este momento se requiere eh, bueno, hay cosas que sí que, que valen la pena Pero, por ejemplo 149 mangos y tengo un 25% de descuento Hasta 6 cuotas sin intereses y envío gratis De un juego de mesa imprimible para disfrutar en familia Envíos ya Envíos ya Sí, sí, sí, o sea, un juego Vos te pagas por internet, pero alguien no te lo está vendiendo por Mercado Libre eso lo tenemos que ver después, eso lo vamos, lo vamos a ver. aprovechar la cuarentena aprovechar la cuarentena te dice, eh, el juego de la OCA, mesa clásico, el mesa de fútbol o sea, todo vos te lo, lo compras y vos lo tenés que imprimir, vos lo tenés que hacer, vos lo tenés que hacer todo por la módica suma de 149 pesos, 150 pesos básicamente menos el 25%, que tenemos el 25% que es la oferta que me da a mi Mercado Libre, gracias Mercado Libre, te agradezco por tanto. No esperaba tanto de ti, la verdad que nunca esperé tanto de ti y estás siendo muy generoso conmigo. Así que tenía que dedicarte un poquito y después vamos a hacer. vamos a hacer bien porque creo que la segunda hoja no va a tener repartirse ni siquiera la tercera o cuarta hoja. De... Porque si ya arrancamos así. Ni me imagino lo que van a hacer las otras Así que bueno gente, un saludo y nos estamos viendo hasta la próxima.